¿Tiene alguna teoría de la etimología de la palabra Shiza? No sé si Nelson, ¿ahí tienes alguna historia, algún mito sobre la palabra Shiza? Sí, aquí bueno, sí, rayo. As Shiza, A nos va a. Bueno, el Goa diza Hay Muchos documentos y puestos. Eh, en algunos, por ejemplo, eh, textos. Hechos por lingüistas o antropólogos, refieren a un sitio específico entre, entre esa zona de, eh, que abarca Yajila, entre Juquila, pasando por Talia de Castro, hay un sitio donde se fundó una primera, un primer intento de localidad en, en ese sitio, ese sitio denominado Shiza, ¿verdad? Esa es una hipótesis. La otra es que rastreando la palabra, Viene de la palabra shitza, eh, ¿verdad? De arriba. ¿no? Algunos, algunos que todavía conservan esta palabra dicen shita, arriba. Y por eso, eh, en, en consonancia o armonía con, con el, la, el topónimo, o bueno, con el nombre que le dan a los ismenios, de eh, Dijaza, eh, que dicen la, la lengua nube, en este caso sería. Dizash eh, serían los descendientes de nubes, ¿no? O los descendientes de arriba, ¿no? Esa sería otra teoría. Y la parte que ha rodado por ahí con algunos hablantes es eh, el término Ujicha, ¿verdad? La gente que ríe. Entonces, para denominar a esta región, eh, más que región, pues es una característica eh, que se les denominó Shitsa y en algún momento pues llegó a reducirse de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta... Las terminaciones es itza e itza, ¿verdad? En las dos, si ven el libro ahí de, de rayo, eh, solo cambia la D y la Z, siendo ambos sustantivos, ¿no? en el cual la primera es palabra y la otra especifica el sitio o la región de donde se habla esta lengua. Entonces, no existe realmente una, una sola, no teoría, sino razón. Existen, yo conozco de estas tres, y probablemente tendríamos que rastrear más bien en documentos coloniales, o los que se enviaron a la corona en su momento, y, de, y ahí especifican un poco más la escritura para ver eh, desde la, el punto de vista antropológico y lingüístico, para tener exactamente el nombre de esta lengua. Y como ya lo decía uh, Raimundo en un principio, esta lengua, lenguashiza, comúnmente se le conoce como ricón, aunque... También lo decía Akiado, esta, esta región se, se debe a la distancia, pero sobre todo por, la, por la, lo abrupto de las montañas y el acceso a ella. En, en específico, uno de los puntos también de origen de nuestros ancestros, que es esta zona, y la evidencia ya lo comentó Rayo en un principio, en su comunidad, y también en Santa María Temazcalapa, los que son de ahí, pueden ver que afuera del, de la presidencia municipal hayan... Uh, tienen tirado ahí una estela así enorme de casi 3, 4 metros pesada, en donde también datan sucesos históricos de esa zona eh, bueno, eh, al menos eso es lo que quiero comentar con respecto al origen no hay exactamente una una sola teoría sino pueden haber varias Muchas gracias Nelson este, Sí, hay, hay eh, varias teorías también hay un compañero eh, como les decía al principio el soporte habla el eh, Shiza por ejemplo, hay Shiza en Veracruz, también hay Ron en Veracruz. Eh, sospecho que eso es porque en el pasado, en el siglo pasado, eh, a principios del siglo pasado y mediados, eh, nuestros antepasados eh, migraban mucho a trabajar hacia Salina Cruz, Tuxtepec, eh, Veracruz, eh, hasta toda la parte del Golfo. Entonces, sospecho que ellos, eh, migrantes Shiza, Ron y, y otros zapotecos, se establecieron en Veracruz. Entonces, este, tenemos contacto con un compañero de, creo que de Xochiapan, algo así, de Veracruz. Él es Shiza, igual varía un poco con el Shiza que hablamos nosotros en Oaxaca. Entonces, eh, él nos ha comentado, por ejemplo, que para ellos Shiza quiere decir los hijos del sol. Shiza de y ya de Gubilla. Él dice que Shiza quiere decir Gubilla, quiere decir quiere decir que es los hijos del sol. Y bueno, en otra ocasión también escuché otra leyenda que, que dicen que los buen Shrida son los descendientes del guajolote, porque en Zapoteco Shrida le decimos a, a los guajolotes, a la especie en general le decimos Budra -shida. Ya al guajolote como, como, digamos como macho, el guajolote le decimos Bruce y a la guajolota le decimos Dracula, este, pero a la especie de los guajolotes le decimos Budra -shida. Entonces, ahí hay otras teorías. Eh, si ustedes conocen otras, sería muy interesante recopilar todas esas, estas hipótesis sobre los bueno, shisha, sobre sobre la, el significado, la, la etimología de la palabra shisha.